Hoy visitamos un hindú que es el primero que se realiza en esta instalación. está iluminada con tres lámparas que a priori son de 600 patios cada una. Pero dada la limitación de potencia que hay en la zona, gracias a unos balastros regulables que poseen, están regulados y limitadas la potencia a 452 de ellos y el tercero a 360. Para una mayor seguridad, está conectada cada lámpara a un reloj temporizador, así no hay problema de sobrecarga. Para contrarrestar esta limitación de potencia que hay en la zona, las lámparas están conectadas desde la una de la madrugada hasta la una del mediodía, que es la franja horaria donde menos gasto de consumo hay de energía en la zona. Para intentar disimular el fuerte olor a marihuana que desprenden las plantas cuando se en la floración en este cultivo hay instalado un ozonizador. El ozono es un gas que hay presente en la atmósfera que tiene, en todas otras cosas, la peculiaridad de ser un gas desodorizante. Bajo las tres lámparas se están cultivando 60 ejemplares de siete variedades distintas como son la Doble Glock, la Doja Booba Berry, Red Mata, Super Silver haze, Critical mass, Ojepush y Mandarin. La diversidad genética del cultivo permite con los días ir cambiando de matices, sabores y defectos, saliendo así de la rutina monotonia que supone el usar siempre la misma variedad. Para ejemplar, está bien etiquetado para no sufrir confusiones plantas se están cultivando contenedores de 100 de volumen, que está relleno con sustrato de light mix de Biorif. Para enriquecer este sustrato se ha estado haciendo aplicaciones de fertilización irrigación tanto con abonos como estimuladores y potenciadores de origen biomineral. Están ubicadas sobre una mesa de cultivo de fabricación casera que tiene unas dimensiones de 2,40 x 1,25, lo que hace una total superficie de cultivo de 3 metros cuadrados. Esto hace una densidad de población de 20 ejemplares por metro cuadrado, que resulta ideal para este de. La mesa de cultivo, como podemos observar, está sobrelevada. Esto facilita las labores de cuidado de las plantas. El inconveniente es el drenaje, que la inclinación es insuficiente y esto hace que se retarde la velocidad de evacuación de los lixiviados El agua proveniente del sistema de refrigeración es recogida para posiblemente reutilizarla como agua del riego. Este agua tiene el inconveniente que presenta una mineralización muy débil. Entonces, en este caso, el canal agricultor lo que hace es mezclarla con agua del grifo así de esta forma se asegura una mínima presencia tanto de calcio como de magnesio evitando así carencias de estos dos minerales para asegurar una correcta asimilación de nutrientes por parte de las plantas hay que tener controlado además del ph la electroconductividad o (EC). la efe es la cantidad de sales que hay disueltas en una solución apuesta cuanto más sales disueltas hay en, la, en el agua de riego que vamos a utilizar menos abonos podemos meter ya que más subirá esa EC a alcanzar límites que pueden suponer una sobrefertilización o un bloqueo a las plantas. Es necesario disponer de medidores tanto de pH como de EC. Aunque los productores de abonos ya indican una dosis de mililitros por litro para usar en el riego... ...no todas las aguas de riego son iguales. Así que es necesario saber en qué parámetros nos estamos moviendo... ...para facilitar al máximo la absorción de nutrientes a las plantas. Los rangos de EC varían dependiendo del estado en el que se hayan las plantas. Los valores cuando las plantas estén en la fase de crecimiento han de estar sobre 800. En cambio, cuando hablamos de floración debe de estar sobre 1050. Cuando hay diversidad genética en un mismo cultivo, es normal que hayan descompensaciones en tamaño y en velocidades y ritmos de floración y de crecimiento. En este caso, el canalicultor de este cultivo ha sabido mantener a una altura casi pareja los diversos ejemplares. No obstante, podemos observar cómo los más altos están ubicados en las zonas perimétricas de la mesa de cultivo. Existe un problema en la distribución del cultivo. Y es que no se pueden acceder a los ejemplares que están situados en la parte de atrás. Esto dificulta el poder eh, prestarle la atención debida y así inspeccionarla de forma minuciosa y continua. Cuando consiguió los esquejes este canadicultor venían con un pequeño ataque de araña roja. Es conveniente no introducir planta que ya venga infectada en los cultivos. Para ello hay que disponer de una pequeña sala que haga de cuarentena donde poner, tener a las plantas, tratarlas y observarlas para evitar introducir la plaga en la sala de cultivo. Para tratar la araña roja... Se realizaron aplicaciones con acaricidas específicos cuyo compuesto principal es la abamectina. La abamectina proviene de la combinación de abamectrina B1A y B1B, que son sustancias procedentes de las fermentaciones del hongo Streptomyces abermitilis. Nada la ubicación de este cultivo en una zona de huerta, se ha venido observando que desde un principio han sufrido ataques de orugas defoliadoras. Estas orugas son larvas del epidóptero muscuido. Si queremos saber de qué especie se trata, debemos dejar que la oruga forme la crisálida y luego se transforme en la mariposa adulto. Una vez con la mariposa adulta ya transformada, ya solo nos queda consultar los diversos libros que hay al respecto para poder dar con la clasificación adecuada. En este caso, no podemos averiguar de qué especie se trata completamente porque ya no quedan ejemplares. Lo que sí que podemos ver es en este ejemplar cómo se han ido comiendo, desfoliando todas las hojas, bueno, algunas hojas, sin llegar a tocar los cogollos. La manera de combatirlo es con la bacteria Bacillus turigensis. Exactamente con la subespecie Custaquín. Dado que las larvas más grandes pueden presentar cierta resistencia a esta bacteria, es conveniente reforzar el preparado de Bacillus thuringiensis combinándolo con el extracto de pirecina. Y os dejamos con las plantas en su séptima semana de floración. En breve este agricultor saboreará su primera cosecha en esta sala de cultivo. No os perdáis los próximos programas. Nos vemos.